chicos! ¿Cómo estáis? Te que bien Me fija el culo Tienes que barascármelo con un tecillo de dientes Me fija el culo Me fija el culo ¿Es un dinosaurio? ¿Las manos se me han encogido un poco? ¡Crimita! ¿eh? ¡Crimita de la buena! Me fija el culo No Vale, me limpia la boca importante. Vaya, la vaya, yo... <risa> vaya. Está aumentando el pelo de un día a otro. Me pije el culo. ¿Qué es quiere barascármelo? ¿Con un tepillo de dientes? Voy a en un momento a coger el... Dale el billete que se me acaba de al Suelo. Vale, <risa> ya le he cogido. pelo. Es Pero de verdad, tú le de este Mira, si no le hables a tu madre, ¿eh? Me pije el culo. A ver, ¿qué no entiende? te dices una pregunta? Y te estoy contestando ¿Qué no. ¿Qué más quieres? ¿Qué dinosaurio? Me llaman el mago Melonium. La braga. Qué brava. Me pije el culo. Ay, es que. No sé dónde mirar. ¡Ah! Necesito que me dejas un Oye, pero ¿qué haces? ¡No, no te pases! No, no pases. ¡Hijos! ¿Cómo estáis? ¿Pero qué bien? ¿Tiene que devarascármelo con un cepillo de dientes? Ah. Ah. ¿Es un dinosaurio? Ah. Hola, ahora sí, hola, hola, hola Y voy a intentar... Bien. Coger... Yo te estoy y yo también te he tirado la semilleta al water, al, al water, al, al suelo, pero bueno, no pasa nada Mira, pero ¿Qué has hecho? <tose> <tose> <tose> ya yo, tío, tío, tío ¡Corre, corre! ¡Vamos aquí! ¡Venga! ¡Vamos, venga, vamos! ¡Venga, ¡Vale, me llaman el mago Meloniu Me pica el culo Atención, atención Recuerdo a los señores clientes Que pueden dar su opinión en la caja de comentarios Gracias. A ver, ¿qué no entiende? ¿Qué que una pregunta Y te estoy contentando, ¿qué no? ¿Qué vas quieres? ¿Qué has hecho? ¡Aaah! Ay, es que... no sé dónde mirar ¡Ah! Buenísimo Ahora voy a anetón. un poquito más lejos para que no te que ir en el pantalón ah, Y... perfecto ¡Que te comas el melón, coño! Pues, ahora voy a la a coger el... el papel Abajo... jajita Ahí... Ahí, ahí, ahí. Y bien, voy a tocar la Que te comas el melón, coño.